hola hola cómo van cómo están no sé si lo notan pero este no es mi cuarto estoy en el cuarto de esta bella dama y hoy en esta visita que le estoy haciendo a ella hoy vamos a hacer una receta para hacer helados de mango con panela ya sé jamás he probado eso vamos a ver qué tal y ojalá les guste esta receta vamos que no me conocen, mucho gusto <ríe> mi nombre es Nicolás y este es mi canal, Nico Tours aquí van a ver de todo, pues últimamente por la cuarentena y todo lo del coronavirus que espero que ustedes se estén cuidando muy bien, tengan todas las precauciones no he podido viajar así que he decidido tratar de darles un poco de entretenimiento desde casa en especial recetas, últimamente he hecho recetas de cócteles, pero vamos a hacer algo también dulce y un poco saludable lo primero que vamos a necesitar obviamente son los mangos, pero estos tienen una característica especial, ya se los muestro. Son algui mangos. Mire, este tiene alguitas y este también tiene alguitas. Lo siguiente que van a necesitar es leche, crema de leche y este de acá, este polvito que parece azúcar morena es en realidad panela. Pueden usar la panela cuanto más quieran, pero pues no es recomendado porque en sí estos mangos ya son muy dulces. Con respecto a la leche pueden usar deslactosada, entera, de almendras, pero eso ya es a su gusto y a su preferencia. Vamos, ¿Qué fue eso? con fuerza. ¡Nee! El pobre mango. Se verá violación al mango ahí. Amor. Listo. Una vez ya pelados y sacados los mangos, le vamos a añadir la leche. En este caso, como usamos 6 mangos, vamos, se requiere de, de por lo menos unos 500 mililitros de leche. O sea, más o menos la mitad de una bolsa de leche normal. Es licuado, les va a quedar algo así, como quien dice una crema o un bueno, un puré de mango con leche. La verdad, nomás así, sabe muy rico. Pero faltarían dos cosas por terminar: la crema de leche y añadirles una pizca de panela para endulzarlo. Lo siguiente es usar alrededor de 500 gramos o, bueno, 500 mililitros de crema de leche. Aproximadamente lo mismo que usaron con la leche normal, va a ser la misma cantidad que van a usar de crema de leche. Bueno, si tienen una batidora, es mucho más útil: yo tengo la mía. No, la batidora humana, no, la batidora se sí queda en la casa de él, y bueno, y luego se le agrega la panela o el endulzante que ustedes quieran, y después de 10.000 horas batiendo, porque en serio, se van a cansar si no tienen una máquina, esta es la consistencia que ustedes deberían buscar, o inclusive un poco más cremoso, si pues tienen ganas de seguir batiendo, en este caso nosotros consideramos que así se ve perfecto. Bueno, ya para la parte final, lo que vamos a hacer es simplemente rellenar los vasos o recipientes que ustedes tengan en la casa, en este caso nosotros vamos a usar estos. Y nada más, no vamos a añadirles tampoco un palito de madera, porque pues lo ideal es comerlos ahí, ya que van a quedar supremamente cremositos. Bueno, nos vemos en 24 horas. Una eternidad más tarde. Y este es el resultado final, este es el heladito, Está. vamos a ver qué tal, pero no más del olor, está genial. Bueno, y el momento de la prueba de fuego llegó, vamos a ver qué tal. Está delicioso, sabe pues a puro mango, pero supremamente cremoso. Obviamente, si lo quieren mucho más cremoso, añádele más crema, no tanto mango. ¿Listo? Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero hayan pasado bien, que se animen a hacer esta receta. Si la hacen, no se olviden de etiquetarme por Instagram. No se olviden de suscribirse al canal para más aventuras. Y nos vemos en un próximo capítulo.